¿Sabe qué les decimos? Que el cuidado no es un bien de consumo, sino de vida y que si no hay cuidado de calidad y digno, pues lo que hay es muerte. Muerte. Necropolítica, que se llama esto. El modelo que ustedes, señora Tola Zabal, defienden e implementan es el modelo de las dos P: privatización y precariedad. Este Gobierno entiende el cuidado como un negocio y les parece una idea brillante dejarlo en manos del mercado. Y no estamos en la primera ola y ya no hay errores ni cálculos mal hechos. Lo que se hace ahora es porque se cree que es lo que se debe hacer y eso es lo grave. La actuación de las administraciones públicas y del Gobierno vasco concretamente están siendo negligentes. No se trata... De que no sepan qué tienen que hacer. Se trata de que, aun sabiéndolo, no lo hacen. Falta eh, coordinación interinstitucional y mecanismos de control entre los departamentos de salud y de políticas sociales. Y así nos va. Se pasan la pelota entre administraciones de una ventanilla a otra y, mientras tanto, las cifras siguen subiendo. Jarray de saquete, artolaza es dago protocolo de contingencia plana, eragin corric. Lampre caretate a dago. Dagüene co greba bachu, que dituzte goitetan. Y la gente no protesta por vicio, protesta porque la están explotando. Sé que suena repetitivo, pero es que nos parece urgente. La respuesta debe venir de la acción conjunta y coordinada. Señora Artola Zaval, mire, mire que lo intento, pero es que no consigo ver esa coordinación eficaz desde su departamento.